Gamer, si a ustedes les gusta mucho mi contenido, denle like, así, suscríbanse si quieren ver más contenido como este y activen la campana para que les llegue todas las notificaciones y dejen un comentario para ver qué cosas les gustaría que subiera. Así que ahora vamos con el video. ¿Qué tal, gamers? Hoy estamos en un nuevo video y hoy les traigo un nuevo tutorial. Ya les mostré cómo tener Minecraft, Pop y ahora sigue otro juego. Y suscríbanse a mi canal de una vez. Vamos a ese enlace. Y acá estaría el por lo que viene: Undertale. Le vamos a descargar. Descargar de todos modos. Ahí está. Lo vamos a poner en el escritorio. Como yo ya lo tengo, le... este, nada más le dan guardar y ya les aparecería. Pero le voy a reemplazar. Ahí está. Digamos que no tengo eso. Este, lo voy a borrar. Ahí está. Pequeño corte. Listo. no Nada más hice el corte y ya pasó. Ok. Le damos acá abrí con este lo abre y nos aparecería el juego pero aún no se adelante falta algo le damos este clic izquierdo vamos acá a mostrar contenidos nos vamos a Macos le damos un Mac Runner y le dan OK o abrir y ahí estaría Sería todo. Y ahí está. Pues yo podría encerrar esto. Y tendrían ahí Undertale. Totalmente completo. Así que nos vemos hasta la próxima, gamers. chao chao What's the purpose of